Vale, lo estaba haciendo, vale, enlazar eh, el vídeo y está con otro. Vale, pues creamos aquí, nos creamos nueva empresa, chicos, vale, vamos a poner nombre aquí de nuestra empresa. y va a ser la mía, más gaming siempre. Modo sandbox, no. Eso nunca lo he podido hacer. Creo que no está habilitado. Vale, modo del viaje simplificado, realista. Yo creo voy a poner lo realista, lo más realista posible. Y bueno, a ver qué tal, claro. Porque esto, Esto cuanto más realista posible, pues seguramente me guste, sea mejor. Se ha quedado por ahí algo, no sé qué. Así, ah, aquí. Vale. No pasa nada, vale, a eso es. Y ya está, pues vamos a crear nuestra empresa. <coughs> y vas a hacer lo que son lo de siempre, ya sabéis de los juegos, los primeros pasos y vamos a crear por pues, la primera empresa de este bus Simulator 2018 vamos allá vamos a crearla vale nos estamos uniendo a la empresa y hemos creado nuestra empresa de más gaming ahí está la carga que va a tener este juego y bueno pues con muchas ganas de empezar este nuevo juego ya nos quedaron muy pocos juegos por jugar y bueno a la espera de como ya como ya os adelantaba de el nuevo de Harry Potter que va a salir el 1, creo que la fecha es el 1 de diciembre Bueno, no voy a poner spoiler Casi lo digo, pero no Y bueno, pues aquí podemos crear nuestro, pro, nuestro propio Lo que es así, bueno, pues Conductor con el que vamos a jugar Mira, ahora se ha quitado la música Así que genial Y bueno, pues podemos crear el uniforme que queramos Yo me voy a poner Corbatita No, me voy a poner simple y bueno, puedo elegir los colores que quiera. Puedo elegir color principal. Y bueno, color secundario, terciario, hay mucho, ¿vale? Yo la voy a poner, por ejemplo, verde chillón. No, voy a poner un azulito así. Este es el color secundario de los pantalones. Le voy a poner negro, por ejemplo. El de las sombreras, porque puedo, podemos modificar la camiseta. Yo creo negra ya está bien un poco así no quedaría mal así tono de piel ahí más o menos y ya estaría creado el personaje lo más sencillo chicos vale vale finalizamos vale te gustaría realizar el tutorial sí vamos a realizarle porque son los primeros pasos que vamos a hacer Anyway, look at this sweet Mercedes Citaro K It's straight off the lot over in Sunny Springs Of course, it's a smaller model But I'm sure everyone in town will be hopping onto this bus And our little project in no time Vale, chicos, aquí está el pequeño tutorial Nos ha dicho que este es un Mercedes Citaro K me, Perdón, Mercedes Citaro K Y bueno, es muy chiquitín Pues bueno, dice que para estos primeros pasos lo más sencillo seguramente nos ayudará este va a ser nuestro personaje vale eh, <coughs> vale y nos pone arriba como dice es justo en la super en la justo en la parte superior de arriba nos va a poner todas las eh, ventanitas info, ventanitas informativas que nos va a decir el tutorial y bueno he querido jugar en justy porque en volante, pues bueno, pues aparte de que me ocupa media pantalla Pues va a ser un poco lioso, aunque lo tengo aquí No sabía que iba a ocupar tanto, la verdad, cuando me lo compré Bueno, lo he jugado, pero con una, digamos, ¿vale? Con una, lo que es una mesa aparte Lo que pasa es que hasta que lo colocas y tal Hay que preparar, es decir, tienes que preparar la mesa, la tengo ocupada Pero bueno, seguramente en próximos vídeos sí que lo haré cuando esté más... Cuando lo prepare mejor Así que bueno, pues este es el chiquitín tutorial que voy a hacer Y bueno, pues vamos a vernos con ella Ella nos va, ella chicos, lo que nos va a hacer es que nos va a dirigir durante todo el tutorial Todo lo que hagamos en, en el bus tenemos que seguir sus órdenes Y bueno, pues ella va a ser nuestro ojito derecho en el bus, vamos allá Vale Vale, nos dice arriba que desbloqueemos la puerta delantera con el seguro situado justo en la puerta. Vale, le damos a desbloquear. Un momentito. Vale, ahí está desbloqueado. Ah, abre la puerta delantera. Ya está. Con el botón correspondiente situado en la puerta... Psst, a ver. Desbloquear hoja. Ah, es que aquí, claro el, el sitio Los autobuses, vale chicos, este no Porque esto es el seguro, esto jamás lo toquemos Porque es la, el, el seguro automático De las puertas, aquí arriba Muchos autobuses, vale Tienen como un botoncito, vale Que es lo que hace, abre la puerta al conductor Que puede entrar más sencillo Y bueno, le damos ahí Y así, claro Tenemos que bloquear las hojas, eso es Y ahora sí, podemos entrar Espérate, ahí desbloquea las ahí espérate ahora no me que liar desbloquear hoja vale vale es raro chicos joder A la puerta delantera. A ver, puerta delantera. ¿Qué le pasa? Las hojas de la puerta delantera siguen cerradas. Desbloquea, desbloquea las. Vale. Ahí está. Ah, vale. Ahí, chicos. Ahí, que me había liado. Vale. Entra al bus. Ahí entramos al bus. No olvides unlock de las puertas just en cockpit. Vale, ahora tenemos que bloquear... Vale, estos chicos de... Lo que acabo de hacer, vale, son como unos seguros Para que las puertas no se abran cuando el motor está en marcha, vale Esto es esto se sabe Y bueno, ahora tenemos que bloquear estas hojas para que la gente pueda entrar Claro que se abra la puerta automáticamente cuando yo le dé con el bus Ahí está Ahora la puerta de la cabina, está es nuestra puertecita de la cabina Entramos... Entra en el bus, en el autobús y familiarízate con él, así en todo el asiento del conductor. Muy bien, vale, ya estamos dentro. Le damos a tercera persona. Este es el pito. El 3 derecho, me parece. No creo que equivocarme Este es el modo tercera persona, vale. Ahora nos están enseñando los modos de, ya sabéis, tercera persona y tal. Estamos viendo el autobús completo. gusta tiempo verlo. No forget de close the doors and remember to turn on the lights. Vale, pues ya está. Activamos el zoom de la cabina. Ahí está. Es todo, como veis chicos, es todo el comando, toda la comanda que hay aquí. Vale. Esta ruedecita vale, es como una, esta ruedecita vale es como una ruedecita de fácil acceso. ¿Qué quiere hacerlo de cinta de fácil acceso? Pues que vamos a tener todas las acciones aquí Sin tener que ir, eh, como vamos a hacer ahora, botón a botón Y darle todo poco a poco Pero bueno, yo el ir botón a botón me familiarizo mejor que con la rueda Las ruedas es un poco pesada hasta que estás en el sitio Vale, cerramos el menú Eso es, Dice, arranca el motor pulsando el panel Nuestro panel PS4 Perfecto, arrancamos nuestro, nuestro Mercedes Cerramos la puerta eh, Vale eh, Tenemos que mantener ahora nuestro panel pulsado Para arrancar el motor Ahí lo tenemos Vale, enciende los faros Ahí te tenemos Vale, aquí también lo podemos hacer por comando Hacemos el zoom y ya nos marca Perfecto, desactivamos. De Entonces, parqueo de parqueo exit. Vale chicos, <coughs> voy a hacer un vídeo muy corto, ¿vale? <coughs> Porque acabo de venir de las vacaciones y estáis un poco, ya sabéis, oh, eh, De bueno, ya sabéis, las vacaciones. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es quitar el freno, ¿vale? De la palanca el freno de la palanca vale que miro tanto pues muy sencillo está aquí abajo le damos y le quitamos ya está vale cambio de marcha para conducir las marchas son esta, eh, neutral neutro la marcha de conducir neutro y marcha atrás nosotros le damos a n y automáticamente aceleramos con R2 y ahora ya va a ir todo simplificado ya lo veis, a ver, más esto es la máquina de cabina chicos yo, perdón, máquina de billetes la máquina de billetes pues bueno obviamente se sabe para lo que es, es para la tarifa de la persona que venga, que quiera un billete sencillo, un billete de un día entero un billete de una semana, son más bonos yo creo que billetes el billete solo es más bien sencillo Vale, entonces es lo que más lo que más nos va a ayudar. Así que bueno, vamos allá, y espero que os guste. Vale, estas luces. Vale. Yo creo que no hacen falta las largas. Exacto. Vamos allá. Frenamos con L2. Oh, before I forget, Just follow the route on the GPS. Vale, otra cosa que no he dicho chicos, pero es elemental Vamos a tener que le guiar con este GPS Que nos va a marcar como veis con una H las paradas Que la primera es Victory Road Y nos dirá, pues bueno, día veréis las paradas Todas las rutas que hagamos La parada de esa ruta nos aparecerá con una H Pararemos, recogeremos a gente Esperemos que está marcado como con un, una marca vale y ya está y saldremos de la parada y la hacha automáticamente desaparecerá así que eso nos va a ayudar mucho eh, a la hora de pues de seguir de conocer bien nuestro gps así que bueno, vamos allá seguimos la ruta nos vamos a nuestra derecha Veamos bien siempre a los lados es muy importante Vale. Estoy con mando, eh. No estoy con volante, ya lo he dicho. Vale, ahora me tengo que meter a izquierda, mano izquierda. Eso es. You see my predecessor wasn't a fan of public transport. Which is why they shut it down in the first place. In Sunny Springs, where me I used to work, we collaborated closely with the local bus company, which improved the satisfaction of our residents significantly. Vale, para esto pongo a la tercera persona, pues muy importante para dar marcha atrás, que no me pase nada. Esto es muy importante, claro. Ahí, ¿qué ha pasado? No entiendo. Cágele. Se ha quitado. No No entiendo, déjame dar marcha atrás Ahora Vale No sé por qué me ha dejado por la tercera persona Damos marcha atrás a tope Nos metemos eh... Damos la neutral <coughs> Y ahora sí, nos metemos a mano izquierda Es que siempre me equivoca esa esa parte, vale, está en ámbar ya está en rojo pasa gente, os digo una cosa chicos, y más en modo realista cuando atropellamos a un pasajero automáticamente eh, nos meten una multa un multazo pues de como de mil dólares es es así este juego pero nos meten un multazo es como el Onsi moderno más... no bueno, no hay que comparar, pues el ONSI era peor, entonces yo jugaba y era peor. Pero uy, ya está verde que me entretengo, pero a mano izquierda. Pero el ONSI la verdad Pero digo que se parece porque Bueno, en realidad no se, no se parece en nada porque a ver, con lo digo, el, el autobús no da no da botes, no. antes, joder, antes el autobús el ONSI era como un conejo, daba botes Es decir, eh era más ambientado en esa época, ¿sabes? En lo antiguo En esas rutas alemanas, pero aquí no Aquí en esto no lo mismo. Pero bueno En eso a lo mejor de... En eso a lo mejor de lo que he dicho de, la, de cuando de ya son um, Ojo oh, no lo digo en eso en eso de que atropellamos a una persona pues me parece bueno creo que no hacía como quiero recordar hacía como una vale hacía como una pared vale, vamos no creo que en el 11 si no te quitaban pasta atropellar a alguien entonces no chicos me equivoco no es como el 11 este es mucho mejor para vale, activamos el intermitente derecho vale y os explico veis chicos pues como veis aquí está nuestra marca esta marca no se quita vale pero la h de nuestro eh, gps si va a desaparecer y nada lo que nos dice la chica es que nos mete charla la chica que hay aquí que llegamos a nuestra parada que seamos amables con los clientes etcétera etcétera etcétera vale Abrimos con cuadros, puertas, morning, automáticamente. You Hello, Mira. Thank you for me. Hey, Sam. How's your daughter? Thanks, Mira. She's been really busy Nada, pasan me. todos y cerramos oh, She's lively, isn't she? Glad to vale, have you. el lively, we'll Y no vamos. Así de sencillos estos chicos. Y de simplificado. Now, Do you think you can make it to the next stop in time? I'm so glad so many people have turned up just for this little test drive. They really seem pleased with the prospect of once again having a working public transportation network. Vale, os digo otra cosa chicos, el, el minutero que tenemos a nuestra de izquierda es súper importante, vale, porque es el que nos va a decir, vale eh, la hora que llegamos y nos pasamos o no Saldrá una raya, rayita de menos Como que menos 35 minutos Por ejemplo Va. Es que esta chica habla más nos habla más Vale, pues estaba diciendo chicos Vale, me voy a parar un momentito aquí Se me deja hablar Vale os estaba diciendo que vale que el minutero es muy importante porque cuando vamos a un sitio vale imaginaos vale ahora tenemos un minuto y, y dos vale imaginaos que llegamos tarde vale estamos en 59 segundos nos saldrá una raya como de menos ver, cuando salga la rayita de menos es obvio sabéis que, que vamos tarde entonces saldrá así ya sí que haremos todas pues mal. Vale. Perfecto, ahí está. Y nos saldrán, pues las señal las señalitas que están volviendo justo a tiempo, pasajeros satisfechos todo eso nos saldrá. Cerramos, continuamos. I think we've 210 En un coche podemos salir. Vale, muchas veces nos sale esto Ya ves, lo del, lo del intermitente del bus Aunque no creo que... Hombre, nos beneficia Tipo pues como que hemos dado nuestro intermitente Pues obligatoriamente, claro Y eso pues ayuda, pero ya está Es como un recordatorio No nos no vale de mucho eso y ahora ya sí viene la parte chunga, chicos. Vamos a empezar a coger gente por billete. Ya veréis cómo pagamos por billete. puesto son todo todo monedas y ya veréis cómo es. Vale, la siguiente. Ya me lo sé un poquito, por el tutorial hecho como unas cinco veces, cinco veces o más, y es fácil sabérselo. Vale, vamos allá, vamos bien. vale también hay que tener cuidado mucho mucho aquí con los badenes vale porque se nota mucho vale ya veréis cómo se nota cuando paséis por el bus no, no. Es que estoy chicos no nos dé cuenta vale dinero pero se nota vale es decir los pasajeros se molestan es que es muy realista entonces lo mejor es ir así lo más bien lo mejor posible y bueno pues eso que es un este es un bus como ha dicho la chica Bluetech, cuida y eso es que alcanza 200 y pico de velocidad y bueno pues muy moderno lo podéis ver que es muy moderno Mercedes casi <coughs> el de ahora el de última versión que hay ahora de autobuses y bueno pues llegamos al nuestro sorry I'm just super excited Está emocionado. <risa> vale, esto también nos saldrá de lo de posición perfecta, pero eso no ayuda mucho. Hello, Solo... Ticket, oh, pero, wait, nice make... so ahora es cuando pagan chicos, ahora es lo Vale, vamos a tirar billetes. Primero que selecciona el billete. <coughs> semana se, de semana. quedamos aquí. Hey, I didn't think you'd show up. Hey, Mira. Yeah, I wasn't sure if I'd make it. Professor Zelma, didn't expect to you here. As if I'd missed this vale. opportunity, my already sold our buses. What, really? Entonces no cinco uno noventa y cinco Ahí estamos 24, los perfectos hoy somos de cambio exacto vale. Sure that's no problem. Could you lower the ramp so they can board the bus? Y bueno pues así es lo más realista posible. Estoy jugando realista, lo estoy haciendo genial, nunca lo he hecho igual. Y bueno, ahora se avecina aquí la novedad de los de este simulador que es, como veis, chicos, la rampa, ¿vale? La rampa se activa aquí. Vais a ver cómo sale la rampa. ¿Veis que está esperando el chiquito de la silla de ruedas? Vale, pues vais a ver cómo se activa la rampa. Vale. Vale, la activamos. ¿Veis cómo sale por el lado... Ahí derecho Ahí la tenemos Abrimos Y automáticamente él entra y, se, y el billete se paga Ahí sí que no tenemos que pagar chicos Vale Le damos otra vez chicos a la Rampita Perdón, cerramos Y le damos a la rampita y nos vamos Bien, vale, quitamos aquí el freno. Ahora, ¿no? Y nos vamos. Creo que podemos seguir Lido es un buen lugar y buenos un Vale, chicos, esta es la última parada Siempre, como veis, nos va a avisar No va a decir, esta es la última parada Preparaos para bajar, es lo que dice eh, Resumen Y bueno, pues ya sabéis cómo va Vale, tengo que meterme a mi derecha No, voy bien Voy bien, voy bien Ese es un desvío a otro lado, muy bien Vale, en este cruce hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Ahí está Salimos muy bien. Esa nuestra no derecha. Eso es. Y llegamos pues a la última parada. A ah, Spixbuck me parece que es. Eso es. como veis vamos en hora falta un minuto y pico de quedarse un poquito de prisa por el... los minutos pasan ¿eh? parece que no pero pasan muy rapidito vamos a nuestra derecha ahora mismo nos metemos ahí perfecto no park este esta zona de <coughs> de oficinas empresariales vamos al westbook que es nuestra última parada y habremos terminado este tutorial chicos estos primeros pasos podemos pintar también si queréis al coche vale aquí tenemos señalizaciones westbook todo recto y me gusta fijarme pues más realista y bueno, pues vas a terminar y a soltar los pasajeros en la, en la última parada siempre vas a soltar los pasajeros, ¿vale? Porque es el final, ah, el es final, final de ruta, stop. Stop. Stop. bus bus. everybody who's still on board, I want to thank you for participating in this drive. With your support, we'll bring public transport back to Seaside Valley. Excuse me. ¿Puedes ayudarme a que me get off the bus de nuevo? Oh, of course. ¿Puedes ayudar al pasajero en la wheelchair para que me bus de nuevo? Vale, sacamos la rampita. Esto siempre es importante porque nos podemos ir con él, chicos. Si sería. Ahí sale. Sería lo peor. Muy bien, ahí ha salido. Cerramos. Le, Le damos siempre otra vez a la rampa de recoger pal the route to the garage is marked on the GPS let's head there and call it a day we've been talking to some graphic designers to create some decals and wraps to customize our buses hopefully we'll get some design submissions soon vale me deja salir no dejas no vale Y bueno, ya cuando terminemos chicos y dejemos a todos siempre, vas a tener que dirigirnos. Bueno, tenemos la opción de hacer el viaje. No nos va a salir una X rápido, pero a mí me gusta hacerlo realista. Llegar hasta la cochera y y dejar en el bus, que es bueno nuestra ruta, la que tenemos que hacer. Aquí nos dicen las señalizaciones, las siguientes paradas, centros de investigación. <coughs> Está genial si no vemos un, un semáforo vale le damos a la tercera persona y ya está vale avanzamos y completamos ya el viaje pues el del Araje Ahí está otro cartel, hasta Prominate. Hasta Prominate, vale chicos, es esta... Vale, no vas a cruzar. Hasta Prominate es la zona, es donde estamos ahora, es la zona empresarial. Las que salen así en... <coughs> la vais a ver mucho, estas señalizaciones como en... en... Joder, en marrón son zonas autopista hacia nuestra derecha vale tenemos que a nuestra izquierda eso es y ahí tenemos la flechita aquí terminamos así que hay que enlazar bien el bus salimos un poquito y nos metemos eso es vamos entrando eso es. Perfecto. Mm. Vale, nos está dando ahora las gracias por el viaje Ahora vas a tener que hacer los pasos para otra vez apagar todo Y es lo mismo como que hemos hecho a salir Vale, damos a la palanquita del freno otra vez Muy bien, apagamos todas las luces en el panel de luces en el cuadro eh, apagamos los faros le damos otra vez al panel y salimos de la cabina salimos por nuestra puerta weve put some systems in place so you can start planning out roots and growing our little project let me show you real quick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 Select the route and drive it by night. Vale chicos, pues ya está Aquí lo vamos a dejar Justo aquí ya hemos terminado lo que es el tutorial Espero que os haya gustado chicos Ha sido estos primeros pasos ya veis De todos los juegos Aquí ya es cuando ya en realidad empieza lo bueno Hacemos rutas, que pase por el ayuntamiento y tal Ya lo veréis Y bueno, deciros que nuestra primera zonita que vamos a hacer es esta, donde estamos, la zona empresarial de Astra Promide. Es un parque empresarial de muchas oficinas. Y nada, pues nosotros nos vemos próximamente ya mañana, ya no paramos, chicos. Aunque a lo mejor otra vez, otros días, a lo mejor estoy por ahí otros días. Y bueno, pues mientras ya jugaré, ya no paro, ya sí que no y bueno pues mañana nos vemos con este, otra vez con esta rutilla, con esta primera ruta chicos de Simulator 18, espero que hayáis disfrutado, nos vemos en el siguiente chao, adiós